Oh. La represión es un boomerang, son ellos quienes dejan el mundo roto, son ellos los terroristas, no nosotros. Con vuestra represión más gente despierta, golpearemos más y con más fuerza, no podéis detener la rueda de la historia. Cantar para mí no es terrorismo. La música es una manera de de transmitir una información o de concienciar a... o invitar a concienciar a la gente. Que sí que me condenan a dos años y un día, unos días después yo me entero de que... de que mi pareja está embarazada, de unos meses ya. Es un momento difícil, de no saber qué hacer, pero bueno, decidimos que íbamos hacia adelante, aunque aunque vaya a ir a la cárcel probablemente. Para mí el terrorismo es eh, desahuciar familias, para mí el terrorismo es la falta de, de derechos y libertades. Por eso ese delito es totalmente... Es absurdo, puedes ir a la cárcel por cualquier cosa, que digas que vaya en contra del régimen. Los que han robado, debes organizarte fuerte este Estado. Nos... Es una persecución ideológica. Entonces... El, el, el delito de enaltecimiento del terrorismo está totalmente sobreexplotado. ¿eh? Solo circo no quiere ser libres, tú dime que aspiras a ser robot inservible, que una revolución no es factible, entonces solo servimos para que les salga bien el business, lo creas o no, hay gente incorruptible, hay quien defiende estas ideas. La gente no tiene miedo a que yo haga una canción. La gente tiene miedo a seguir en el paro, la gente tiene miedo a no poder pagar la luz, a no poder mantener a su familia. Por decir que no habrá un cambio sustancial hasta que no prendamos fuego al sistema que te quiere ciego, balazos líricos despego. Y no, esto no es un puto juego. Luego dirán que soy radical, claro, radical es que este estado te condene al paro. Que curras toda tu puta vida explotado, que desahucien a una anciana con pensión de mierda por impago.